Bueno, yo llevo practicando yoga con Dani más o menos hace cosas de un año, en el que llegué a una ciudad nueva en la que no conocía nada, no tenía nada allí y la encontré a ella. Y fue, hasta el día de hoy, fue el mayor tesoro y que me han llevado de allí. Eh, yo llevaba practicando yoga años atrás, pero tengo que decir que desde el momento en el que empecé con ella fue realmente donde... Yo adoraba yoga, pero fue ahí en ese momento en el que ella despertó mis ganas de profundizar más sobre lo que es el yoga, mi pasión por el yoga. Eh, me demostró que es mucho más que una hora y media, dos horas, tres, que puedes practicar a la semana, sino que es un estilo de vida que te, que te cambia la vida. Esa magia del yoga me la ha despertado ella. La recomiendo a ella 100% porque es que es puro amor y es pura magia. Yo me acuerdo que un día se lo, se lo comentaba a Dani que sus clases son como un filtro. Yo llegaba, yo voy ahora online pero sigo, eh, Llegabas de todo el día y era como un filtro. Salías renovada, eh, con toda la mochila cargada del, del día de, o de los días y bueno, salía limpia. Eh, la paz interior que he conseguido gracias a la práctica del yoga con ella es increíble. Eh, me ha cambiado muchísimo la vida, me ha despertado una pasión increíble por el yoga y estoy eternamente agradecida. Mm, Despierta unos valores, un amor, desprende un amor a todo el que tiene alrededor que te lo contagia y te hace, es que es increíble, te hace desprender el mismo amor que ella te da y que ella tiene por dentro, lo comparte con todos los demás. Las clases son súper completas, eh, se esfuerza muchísimo, presta muchísima atención individual a que cada uno eh, dé su, su 100%, a que todo el mundo estemos a gusto. Eh, uff, Siempre está intentando mejorar... Bueno, no me voy a alargar mucho más. Eh, gracias a ella eh, he aprendido que el yoga es, es un estilo de vida, es mucho más que, que esas horas, como decía antes, que practicas. Eh, ojalá descubras y tengas la oportunidad de, de encontrarte a alguien como ella por el camino, que como yo le digo siempre, es luz y la comparte con todos los que tiene alrededor. Mm, le mando un beso muy muy grande y deseo de corazón que, que le vaya genial y que la descubra mucha más gente. Un besazo.